Carajo, dos semanas en YouTube y todavía no soy famoso como un MC Dinero. Qué asco, no voy a seguir esperando, voy a cerrar mi. ¡Oh, <risa> rápido, chico, tengo algo importante que decir ¡Oh, Dios mío! Un hombre aparecido y tiene algo que decirme. Así es, amiguito. Dime, buscas salir de tu asquerosa situación y ser exitoso. ¡Por Dios, sí! Pues no puedo hacer nada por ti, perdedor. <risa> <risa> <tose> Pesadilla. No sé de qué me preocupo. Ahora mismo me dejo estar haciendo viral Carajo, dos semanas y todavía no soy famoso como MC Dinero. Voy a cerrar mi canal. ¡Basta lloriqueos, niñita! Ay, entro a, a saltar de nuevo ¿Así que de nuevo en YouTube? Sí, sí, mira, haz lo que tengas que hacer ¡Nada de eso! Yo soy el Hombre Network y vengo a ayudarte Mira, güey, yo me voy a voltear, voy a cerrar los ojos, toma lo que quieras, solo no me lastimes ¿No tienes el éxito que esperabas tener? No, ¿y eso qué va? ¿Quieres ser parte de una élite donde los mejores youtubers del universo y de la galaxia están todos unidos. ¿Qué? ¿Harto de ser un fracasado y medio que buscas dinero, fortuna, éxito y trabajo sin hacer absolutamente nada? Ah, uh, no, pero si sí quiero fama y fortuna no, sin sí, hacer nada. No. Entonces está decidido. Ahora introduciré en tu mente un pensamiento profundamente doloroso y triste. ¡Ah! ¡Ey, tú! ¿Yo? Si sí, tú, que eres nuevo en YouTube, que eres un patético y un mediocre, que solamente tienes un puto video y que nadie te ve en tu puta vida, tengo la solución para ti. ¡Wow! ¡Dime más! Si no tienes la voluntad para que tu trabajo dé frutos y eres un puto perdedor, yo tengo la solución para ti. Es la mejor alternativa para perdedores como tú, la cual es la Network, para ser tan vergiums como tú. En la Network te ofrecemos soluciones y financiamiento para tu éxito en YouTube. Inicia siendo un perdedor y termina siendo un perdedor muy famoso. ¿Harto de firmar contratos confusos en idiomas que no entiendes? No pienses más en aprender idiomas. En la Network ni siquiera te damos a leer un contrato. Solo firma y comienza a disfrutar. ¿Molesto por el sistema de pagos ministral de otras Networks? En la Network puedes retirar tu dinero apenas lo ganes, aun cuando solo ganes un mísero centavo al año. A diferencia de las Networks tradicionales, en la Network te pedimos los requisitos más sencillos. Tener canales de YouTube, antigüedad de tres días, no tener infracciones de copyright y esas mamadas, no estar afiliado a ninguna otra Network. Lo mejor de la Network es que si no tienes esos requisitos, no importa, nosotros te aceptamos. Olvídate de utilizar tu creatividad. En la Network te damos una lista de las ideas más trilladas para que las uses en tus nuevas creaciones tipos de novios, gameplays, tutoriales de maquillaje, tags, booktop de bestsellers, series de Minecraft, outfits, maestros de escuela. Una vez dentro de la network, puedes salir cuando quieras, siempre y cuando pasen 3 años de contrato, pero piénsalo, ¿por qué querrías salir de la network si puedes hacer esto? Ofrecemos asesoría y motivación las 24 horas del día vía WhatsApp, sin mencionar que tenemos contacto con las marcas más piteras que solo puede ofrecer esta generación. Monster Beat, París de Noche, Soul Water, Obey, máscaras de Látex y Acolatronic. Únete a la comunidad más grande de creadores de contenido con la Network. Abre la puerta a un mundo de posibilidades infinitas. Dele adiós a recurrir a colaboraciones al azar para ganar más vistas. Solo la Network alberga las próximas estrellas de YouTube, desde bloggers, innovadores, músicos independientes, gamers con novia y demás casos extraordinarios de éxito. Comienza a colaborar y hace famoso con... Max Prides, Oye Kerol, Mr. Nico, Time to have les Aquiles Baesta, Estado Animal, Daniel Zavala, Blog de Andrés, Radio Shed, Gameplays Edrock, Juliancito Román, Tiny Cookie Monster y este sujeto. ¡Guau! Wow, yo quiero ser de la Network. Solo firmo este contrato. ¡Claro que sí! ¡Guau! Wow, gracias. Ahora tengo todo lo que necesitaba para triunfar. Una marca. Nada puede salir mal. ¿Y tú qué esperas? Únete a la más grande comunidad de todos los youtubers en el mundo. La Network espera por ti. Y si tú no me crees, escucha estos testimonios de las personas que les ha funcionado la Network. Antes estaba en la mierda. Hacía videoblogs y ninguno pegaba. Cambié de canal, empecé a hacer colaboraciones. Por poco hago contenidos de calidad. Por poco consigo una carrera universitaria. Y lo que es aún peor, por poco busco empleo. Ahora estoy en la network y no ha pasado absolutamente nada, pero estoy seguro de que ahora mismo me hago viral. ¿Puedo saludar? Hola. La Network es lo mejor que me ha pasado Antes hacía habido videos de Dubmash peleaban bares por dinero y bailaban en sácalo por comida. Hoy estoy haciendo mi capítulo 300 de mi serie de Minecraft salgo hasta en los comerciales de taxis. Desde que estoy en la Network, mis manos se volvieron cámaras ¡Woo! <risas> La Network nos da como seres muchas utilidades Un editor de logos exclusivo de la Network y eso sin mencionar un editor de diálogos Puedo encargarme de la producción de mi banda y promocionarlos. ¡Es perfecto! No esperes más. Nuestros operadores ya están esperando tu llamada. ¿Ya están marcando? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Están marcando? ¿Gente? ¿Sí? Aquí tu mediocridad sí, ¿Sí? tiene precio. Yo, yo la, la Network. Haz de tu inutilidad un estilo de vida.